Hola cómo están gente de Youtube, bienvenidos de nuevo a su canal En el video de hoy hablaremos del por qué en Qatar no se puede ingerir alcohol Como varios expertos han mencionado, esta copa del mundo será diferente a todas Sobre todo por las leyes restrictivas de Qatar, que una de ellas prohíbe el consumo del alcohol Y es aquí cuando nos preguntamos ¿Por qué en Qatar no se puede consumir el alcohol? ¿Cuáles son las penas por infringir las leyes de Qatar sobre el alcohol? Pues bien, en Qatar se rige la ley islámica, Sharia, la cual limita la venta de bebidas con alcohol. Los qataríes solo pueden comprarlo con un permiso especial y los extranjeros pueden consumirlo en sitios específicos como hoteles y restaurantes, o clubes con autoridad en el país, como el club de golf de Doha, donde una cerveza puede costar hasta unos 18 dólares. Pues bien, teniendo en cuenta esto, la FIFA anunció que no habrá venta de bebidas alcohólicas en los 8 estadios. Luego de conversaciones entre las autoridades del país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de concentrar la venta de bebidas alcohólicas en un fan fest u otros lugares autorizados. Pero esto nos lleva a otra pregunta, ¿qué es un fanfest? Denominados FIFA Fan Festivals, inicialmente llamado FIFA Fan Fest, son eventos públicos organizados por la FIFA y las ciudades anfitrionas durante la Copa Mundial de la FIFA. Volviendo al punto anterior, se encargaron de eliminar los puntos de venta de cerveza de la Copa Mundial Qatar 2022 en los perímetros de los estadios. Si se tomaba la decisión de no vender alcohol, afectaba rotundamente a la firma AB InBev, que distribuye la cerveza Budweiser, uno de los principales patrocinadores de la FIFA, y que tiene los derechos exclusivos para vender cerveza en la Copa del Mundo. Con lo que se informaron, las autoridades del país anfitrión y la FIFA continuarán asegurándose de que los estadios y las áreas alrededor brinden una experiencia agradable, respetuosa y placentera para los aficionados. Los organizadores del torneo aprecian la comprensión y el apoyo continuo de AB Invenf a nuestro compromiso conjunto de atender a todos durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Pero no nada más es la cerveza la que no se puede consumir en Qatar. La carne de cerdo La carne de cerdo está explícitamente prohibida en sus leyes, de acuerdo al Corán, que son las escrituras que siguen los musulmanes. Entre las razones discutidas por sus gobiernos es que se cree que esta carne contiene parásitos que enferman a la población física y espiritualmente. Al hecho de que está prohibido comer la carne de cerdo, también lo está que son las salchichas. Lo mismo sucede con el jamón hecho a base de cerdo. El de pavo, similar a esto, no puedes consumir la moronga, ya que en las leyes del país tampoco están permitidos los platillos que lleven sangre. Parte de las costumbres es que los animales dedicados o sacrificados a nombre de un ser humano o santo están prohibidos, según el Corán. Pero, ¿cuáles son las penas por infringir las leyes de Qatar sobre el alcohol? Pues bien, el consumo en lugares públicos está estrictamente prohibido, con penas de hasta 6 meses de prisión. Una de las reglas en Qatar es el que está prohibido meter el alcohol dentro del estadio, pero un mexicano se salió de esta regla. Se realizó un video en el que supuestamente un mexicano que tenía puesta una playera de la selección mexicana y una peluca con los colores de la bandera de México, trató de ingeniárselas para infiltrar bebidas alcohólicas al estadio, por medio de una cantemplora en forma de binoculares. Pero su perfecto plan fracasó. Al momento de pasar por la revisión de los elementos de seguridad, un habitante catarí fue quien captó el momento en que un policía le comenta a su compañero que dicho objeto no servía para ver. Sino que se utilizaba para servir bebidas E incluso abrió la tapadera para mostrársela a su acompañante Ya que el alcohol está estrictamente prohibido dentro de los estadios de fútbol El aficionado no contaba que los policías del estadio 974 detectarían el engaño y lo detendrían Sin embargo hasta el momento se desconoce lo que pasó con él después del incidente Con este incidente hubo muchas personas que lo apoyaron y otras que lo criticaron En Qatar no es ilegal beber como lo mencionábamos anteriormente pero hay que tener en cuenta que hay reglas y esas reglas hay que respetarlas, ya que no hay tolerancia cuando se trata de beber en público o llegar al grado de emborracharse. En este país, los azotes son parte de las sanciones por romper las leyes referentes al alcohol, un castigo similar que se otorga a las relaciones sexuales ilícitas. La misma situación sucede en Arabia Saudí, donde los latigazos son parte de las sanciones por no respetar las normas por el alcohol, en otras naciones de los Emiratos Árabes Unidos, las sanciones son ir a la cárcel o ser deportado del país. Pero ojo, con estar borracho en la calle en Qatar es un delito grave que puede llevar hasta la cárcel. ¿Y bien? ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas de las reglas en Qatar? Déjame saberlo en los comentarios. Y también, si gustas apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal, te lo agradeceríamos mucho. Cualquier opinión que nos quieras dejar, te pedimos que la dejes en la selección de los comentarios. Hasta el próximo video. ¡Chao!